Jorge Rial le respondió a Morena. Al parecer no todo es color de rosa la relación de Morena Rial con su padre. Este martes la hija del periodista sorprendió al publicar polémicas historias en Instagram dirigidas él.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 Sin embargo, la respuesta de Jorge Rial no tardó en llegar. En el programa de intrusos hizo un pequeño descargo y le respondió los dichos de su hija.